Bienvenidos a Saudi. ¡Ya, aloha! ¡Yes! Buenos días, estamos en Arabia Saudí. ¿Alex? Párame esto. Buenos días, cabrones. Pensabais que os ibais a deshacer de mí, no va a ser tan fácil. Uh -huh. Estamos en Arabia Saudí, son las 3 y media de la mañana, esta peña está puto loca, tío. Para que veáis que no miento, tío, nos despiertan a las 3 y media para ir al desierto a ver el amanecer. Espero que sea bonito, más os vale. Estamos aquí con Piotr, nuestro amigo polaco. Buenos días, cabrón. <risa> Que ha visitado? 117 países. Ya, y nuestro otro compañero que se ha quedado durmiendo ha visitado todos los países del mundo. Todos. Increíble. Hasta took back, took. Eh, ¿Cómo se...? Si, uy, ya no me sale, tío. Tuvalu. Ahora, dentro de Dite Carretera. Oh. Hemos llegado al desierto. Sí, se ve, esa cámara tiene mucho y sí, mucho se ve. mejor que con los ojos. Pero los ojos. Aún no ha salido el sol, los coches se han atascado en la arena. Sí, así que nos han dejado la zona dura porque estaban ahí atascados. Creo que hay otros todoterrenos por ahí que nos pueden llevar, no lo sé. La verdad es que me acabo de despertar, me he echado una buena siesta y... So far so good, se ve muy, muy bonito. Ya, tío. Ya, ya, ya, se está desfasando el tío, vamos vamos a ver que la están liando con el todoterreno y eso es lo que nos gusta. Así viene a recogernos. Wow, bajo los límites, ¿sí? Good. On? ¿Qué tal, Alex? Si me muero, chicos, no os suscribáis a mi canal. Si sobrevivo, suscribíos. ¡Uh, Nos ha dejado el coleguita aquí Ya nos toca subir a la duna Bueno, a la más alta que se ve La pero... mierda está, está más empinada que... Está muy inclinado y muy blando Es como subir al monte Pérez Bueno, no tanto, pero cansa Dale Alex, un shakalaka la carrera con todos? Va, Alex is winning oh, no. <risa> oh. <risa> Ahora sí, papá lo que os quería decir, creo que en España nos vendría muy bien si no nos tomáramos las normas, ¡tan en serio! ¿Qué sentido tiene esto? Ya nada tiene sentido en este país Acabamos de llegar, rápido, con viento a la frente y un poquito de arena en el diente cuando se te ha ocurrido arriba, no ha sido ahora, eh <risa> Sí, sí, se ha ocurrido ahora 6 de la mañana, hora de desayunar, o ¡Oh, 7 Y vamos a desayunar y el conductor nos ha dicho que nos iba a dar una vuelta de las de verdad Solo con una condición que no grabemos Así que vamos a grabar Tiene mucho miedo porque estamos en una campaña con Arabia Saudí Por eso hay tanta gente por aquí, con todos influencers de su país Y por eso el conductor no quiere que grabemos Pero bueno, como publicamos en español, no se van a enterar ¿Sí? ¿Sí? De dentro parecerá que vamos tranquilamente por la autopista Es completamente controlado ¿no? sí. Mira, I, I love you guys Vale, no se, no se ve nada porque está derrapando. Welcome to Saudi Ya <laughs> yes. yes. Okay. Do you remember how to say it? Nah. Sorry. <laughs> vale. Me encantan las mamadas. Me encantan las mamadas. Okay, now. Me encantan las mamadas. Ale le está enseñando español a los de Arabia Saudita, en el desayuno. Can you repeat that? Okay, that, that's gotta be funny. Me encantan las mamababas. <laughs> okay. Me encantan mamadas. Here you go. Welcome to Saudi. Yeah. Mm. ¿Eh? piensa que es bienvenido a Arabia Saudita. De mucho que lo repito cuando vengan otros españoles. Así que si sois vosotros, seguidme el rollo. cabrones Me cantan las mamadas. Down. I love I love giving blow jobs. Oh yeah. Some jobs with the blow. Okay. Yeah. <laughs> Uh, I hey! I wanted you to repeat it when I got pranked! It. That was a prank! <laughs> Shit <laughs> But you were really Just funny. to let you guys know, I really don't love to like give blowjobs. I've But never done together. that in my life. Actually uh, I don't even know how to do it. Actually, feels. actually it doesn't say if you like I'm, to give I, yeah. them or to receive them. So I, I'm a virgin still. Yeah. Okay, good, good. Same, same. Hemos venido a un sitio tradicional a comer, y vamos a comer en el suelo. Vale, estoy haciendo trampa. estoy sentado en una caja, mirad. Pero bueno, estaba por aquí. Bueno, de fondo están jugando a acertijos. He aprendido a leer a la vez. aquí pone Pepsi, chavales. Aquí tenemos dal, ya un clásico de nuestros viajes, yo creo. Está por todas partes el dal, la verdad. Lentejas rojas. Yo no lo había probado hasta Sri Lanka, creo. Y desde Sri Lanka me persigue por el mundo. Un poquito para mí, un poquito fuera. Aquí no se desperdicia comida. Nos vamos a poner... Para este os lo juro que tiene, tiene una pinta bastante mala el dal, porque parece así como una masa de lentejas, pero está muy buena. Cuando estás sirviendo estaba pensando justo esto, no es dal. Ah, no es dal. Es muy parecido al dal, pero es como un, un cereal, yo creo. Con una forma de prepararlo parecido. ¿Está bueno? Eso es lo que importa. Vamos a zampar. Estamos en el aeropuerto. Hemos venido a visitar Arabia Saudí y la vamos a visitar bien. Ahora nos vamos a Jeddah. Estamos en Riyadh, la capital, y nos vamos para Jeddah. Por favor, síganme. A ver qué nos espera ahí. Estamos con un grupo de mucha peña, ¿eh? no hemos presentado a nadie, pero... Gente por ahí. Gente por ahí tenemos a gente muy, muy top. diversa, <risa> la gente muy diversa. Bueno, él es un youtuber famosísimo indio, tiene 3 millones de seguidores en YouTube. Él es un youtuber famosísimo malasio, <risa> tiene un millón de seguidores en Malasia. Y <risa> nosotros somos todos hermanitos españoles disfrutando de la vida. Sí guay. Yeah? Say hello to the Spanish vlog. Hello? Why is hello in Spanish? Hola. Hola. I know hola. Hola. Yeah. <laughs> in the movie. Hola. <laughs> I hope you guys can come to Malaysia. Because I'm in Malaysia. you can come to Malaysia, find me. Yeah. They can stay at your place? Uh maybe, maybe, just maybe. You come first. Yeah, that okay. I tell you. <laughs> este es Amir. <laughs> What's up bro? Less human more being, you know what I'm saying man? Karen. <laughs> Greg, por ahí. Ella es la jefa jefa means boss. <risa> you are the boss. qué? <risa> Como curiosidad, aquí en el control de seguridad separan a los hombres y a las mujeres por filas diferentes. Y no se puede grabar, que acabo de grabar y me han hecho borrarlo todo. todo ready, seguimos. Yeah, thank you for uh, Alex. Nice to meet you. I, I know him the, from uh, Yeah, for He's good guy. Yeah, and good YouTuber. Sultan is a good guy also from Thank, you, thank you so much. Nice <laughs> bye -bye. Thank you. Hola, bye. Lo bye. he en el control de seguridad. En el si no era YouTuber y eso. De hecho, <laughs> gracias. Estamos en la Medina de Jeddah Abdullah, ¿esto sí. es la Medina de Jeddah? La Medina eh, austrica de ah, Albalad al -balad. Ah, ¿esto es balad Ahí estamos, se llama al balad No Jeddah Albalad, Jeddah, vale. pero esto es histórico Jeddah Vale, la vale, vale de Jeddah. Jeddah antes estaba aquí Oh, This ya ha crecido Jeddah, Jeddah más grande, más grande, sí, estaba aquí Esto era el centro de Jeddah en su día Chicos, mirad los edificios viejos, los right. están restaurando ahora It's Para que la gente los pueda algunos visitar Algunos están muy mal, eh Sí, algunos están muy mal, pero es guapo porque lo van a dejar finísimo Y vamos a poder ver cómo eran todos antiguamente, mira los balcones y eso. Es arquitectura de... chula y única, la verdad. Y mola poder verlo. Mira todos los edificios, tan torcidos es. Mira, mira. ¡Qué bestia! Siempre empezamos de derecho, Salam Calamares, qué bravos. ¿Qué va? Salam ¿qué ¿Qué va? Ahí que la cola. ¿De Le Estamos aquí comiéndonos la última comida Ya hay gente que se va, como Álvaro ¡Adiós, adiós, adiós! Un placer, tío Miquel, hay que decir que es un tío 10 de 10, ¿vale? En la vida real, es un tío, de verdad, sin maldad Alex, hoy le subí la nota a un 7, pero lleva toda la semana con un 4 raspao Es muy divertido, Miquel también, pero Alex es muy divertido Lo que pasa es que le falta un poco cabroncete, eso Un poco cabroncete soy, un poco cabroncete soy Bueno, ha dicho la verdad, tampoco vamos a mentir Y aquí está mi gente preferida sobre todo Piotr del Polaco, el Santillón el Palacio. Say algo en español? Bien. Akbar Zip, for life. Zip, okay. oh Akbar Zip significa adiós. En Arabia Saudí, tenéis que decirlo cuando conocéis a alguien. Sí. Akbar Zip... Se lo dijo Abdullah. Crack, Abdullah. No, no digas. No Akbar Zip. Adiós. <laughs> <laughs> ok, ok. That, Hola, <laughs> adiós. <laughs>